Yo soy Lázaro, ese es mi amigo Reynaldo de Cuba para ustedes, con Tony que es amigo de nosotros todos los días del mundo. Un abrazo a todos los mexicanos. Esto es para México, para mi gente linda y las güeritas que las quiero mucho. Pura gente de zona, gente de zona, gente de zona, puro barrio chingón. Ay, ay, ay, ay. Huevo. A huevo, huevo, a huevo rollo ¿eh? Todo ¿Todo chido que... que tranza la banda segundo día en cuba con la banda todos ya cuéntale la historia al rato les cuento una historia chingona al final del vídeo para que la banda se quede wey. que va a estar va a estar hardcore Tour por la casa, la neta está bastante chida Tiene cosas bastante veras. Acabamos de despertar, desayunar algo chido Y ahorita vamos a tirar un nada en lo que viene por nosotros Para ir a La Habana Vieja, salir a la ciudad a conocer y todo Y vamos a ver qué pedo que se arma Hay que aplicar un bombazo, ¿eh? pues ya que esta acá pinche video chusco La constelación de Andrómeda, la constelación del Dálmata. El Dálmata. Hasta luego. Esa es tu mejor vuelta. hacía sí. <risa> ¿Es que ayer? No, pues no subo, y felices los 20 Barron, la de Rápido y Furioso Todo esto aquí. Todo este pedo, arre Vamos a estacionar el toreto para tomar el Toretto ¿A lo piensa que la documentación así? ¿O lo metiste la maleta o qué? esa bandita llegamos aquí al centro de la Habana que se puede ver detrás el Capitolio esto es un edificio está muy y es muy representativo aquí de Cuba se supone que es una réplica idéntica de Capitolio en el Gabacho se ve muy perro y contrasta un chingo como con la ciudad el pedo es de que ahorita está como en remodelación pues se ve bastante chido está bien cagado también como todos los coches antiguos, algunos cuidados bien línea, otros un poco más descuidados, pero pues es totalmente entendible porque está muy cabrón como conseguir piezas y nos estaban platicando que muchos de los coches que trae aquí la banda son reconstruidos, entonces no pueden conseguir refacciones y tienen que andar ahí haciendo mutantes con piezas de otros carros que ni siquiera, pues que ni siquiera son de coches sino de otros camiones o cosas así, entonces está bastante como estos güey el inteligen machín para poder como tener los coches funcionando porque no es como que haya talleres y refacciones en general como en todo como en México por ejemplo vamos a seguir caminando dando un rol aquí por el centro de la Habana a ver qué nos encontramos está bastante chido como toda la arquitectura antigua como lo han mantenido pues prácticamente intacto desde los años no sé 50 60 se ve muy chido todo Aparte como que nos tocó buen día y está el cielo despejado con algunas nubes, pero eso le agrega un toque fotográfico chingón al paisaje. La neta está, está muy chingón lo que hemos visto hasta ahora. No, pues aquí la onda es que para mantener como el equilibrio el de adelante aquí y el izquierdo como aquí para poder levantar y eso es como el truco principal, ¿Sí? como mantenerse ella está muy chiquita ¿sí? para sí. no, la verdad es que yo tengo un hijo de 4 años y ya patina y ¿Sí? ¿Sí? Sí, entonces aquí la edad no es ningún impedimento más ¿La bien la práctica, práctica, práctica, la flexionar, práctica? práctica. ¿La flexionar las rodillas mantenerse no rígido sino como más sueltito, ¿La más la tranquilo la y la tener en cuenta la que la te vas a caer entonces ser como constante y vencer claro, tus lo miedos y, y por saber eso que lo de preferencia al principio sí para que sí. si se llega a caer pues no se esté raspando a cada rato sí. ¿no? pero no es no pura práctica no ríes, sino así es Gracias. pero todo chido bueno, que tengan bien. un buen día bien. qué tranza bandita estamos en el paseo del Prado un lugar también como muy característico de aquí de La Habana Cuba es un lugar donde hay mucho arte, arte cubano, mucha artesanía. La neta es que está bastante chido, me recuerda un poquito como a la avenida Chapultepec en Guadalajara. Solo que, pues no sé, este lugar tiene como otra vibra, ¿no? Como más chido, como sientes que estás viviendo como otra época, lo cual te hace sentir como como bien, a gusto, todo en paz. Pues vamos a recorrer al Paseo del Prado un rato a ver. Ya nos vemos. pues al parecer alguien se quedó sin provisiones y por provisiones me refiero a paro que venimos aquí al centro cultural san José al parecer hay como forma de retirar dinero y al mismo tiempo cambiarlo por pesos cubanos convertibles a.k.a. cook vamos a ver qué pedo ¿no? ¿qué pedo? Voy a mirar y preguntar, ¿tenemos los colores originales de la que un negocio familiar. Gente de mexicano. Estoy aquí con mis amigas. Yamiris, Cardelia, Leo. Sí, me van a hacer unas trenzas al estilo. ¿Cómo se llama me tú sabes que 10 minutos ah, ah, pero, pero para te Yo sí si me caso con una cubana, no hay ninguna broma. ¿Ya viste, Marta? No te creas, Marta. Le, no te crean, me hackearon. Me hackearon. Ahora sí, parece pues, de Chihuahua. ¿Chihuahua? güey. Ah, de... sí. Ahora sí. Ah, qué, qué lindo, pedo, ¿eh? Mira, qué lindo. Ya tú sabes, mis panas. Eh. Ah, bueno, ya nos vamos a sacar una ropita chida en la noche y quedó chido. Digo, bueno, me de, me que... ¿Cómo quedó chido o no? Queda a ver, te venga bien. Leone, ve la nave y la y la cheque. La cheque, ah, ah, ya está. Dice. Chido banda, vamos Gracias. a seguir aquí dando el rol. Así que debiendo nomar, ¿verdad? Ya tú sabes mi pana, gente de zona aquí en La Habana. Hoy tenemos show en la Pasa Nacional. Toda la clica ya te la sabes. Cinco pejitos eres no cover. Ya me veo cagado, Así que ya sabes, si te gustó el look, dale like y compártelo. Todo chingón. Puro like a la perra. Está grabando el tuito, güey. Oye, el PINCEB, güey. grabando y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Grabate tú, Grabado nomás cantando Vicente, güey. No queda más que confesar Que ya lo puedo Soportar que estoy odeando, se pues, no dean, y por caer, pero por caer. Ya lo decía, güey. Sario Muñoz, Antonio Calderón, Marco Persiano, Pablo Pablo Prado, Gerardo Aca, Pedro Saúl Valles y Gabriel Cabrera. Ya le damos las gracias, la verdad, que no creí que se fuera a dar. Creo que nadie lo creía. Chema, ya puedes salir, güey. Ya usted.